Buenos días a todos ustedes, en nombre de todo el equipo de mañana, gracias por permitirnos compartir todo el contenido. Hoy les tendremos temas interesantes aquí en San Francisco de Macorís, un reportaje directamente desde la calle, que cómo valora la, los ciudadanos de San Francisco de Macorís, al alcalde Alex Díaz y también... ¿Qué dicen sobre una posible reelección del alcalde? Vamos a escuchar luego esos comentarios tan interesantes de las gentes, esos resultados de este trabajo periodístico. De inmediato, darle las gracias a Telenor, Canal 10, que nos une con todo el Nordeste.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 que nos dice que para el día de hoy sigue la incidencia de la vaguada que está entrando por la zona oriental de nuestro territorio nacional, provocando lluvias fuertes a moderadas con tormentas, relámpagos y truenos en algunas regiones de nuestro país. Está en los diferentes niveles de la troposfera lo que seguirá incidiendo en campos nubosos cargados de humedad en la región ...noreste, sureste, noroeste, parte sur de la cordillera central y Gran Santo Domingo. Ayer llovió en la tardecita y la noche fuerte en el Bajo Yuna, también llovió en Moca. Temperatura calurosa todo el resto de día, ingerir suficiente líquido, la persona con sobrepeso... ...y con problemas cardiovasculares, cuidarse de estas temperaturas. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy. Gracias, Fulvio. Así de esta forma podemos planificar nuestro día. Bien como de costumbre, el espacio prepara, la producción tiene temas diversos que atañen al orden público municipal o nacional o internacional. En este caso, hemos recibido un trabajo, el sondeo, cuya pregunta establece la siguiente. ¿Cómo valora usted la gestión del alcalde de San Francisco de Macorís? ¿Votaría por él en caso de reelegirse? Ya tiene tres años, han pasado desde que Alex Díaz asumió el poder como alcalde. Nuestro corresponsal, es nuestro corresponsal, Arismendi la Antigua, Salió a las calles a preguntarle a los ciudadanos cómo valoran la gestión del actual alcalde y si votarían por él en caso de reelegirse. Veamos declaraciones y el reportaje de Arismendi la Antigua. En el día de hoy vamos a recorrer diferentes calles de San Francisco de Macorís. Para escuchar la valoración de los municipios sobre la actual gestión encabezada por el alcalde Alex Díaz. Además, preguntarle si en caso de que éste decida optar por otro periodo, votarían por él. ¿Cómo usted la gestión del síndico Alex Díaz? Mal. ¿Votaría usted por él? ¿Por okay. qué? Malísima. ¿Votaría usted por él? Pero bueno, ni loca, me fui de ese partido por eso, por él. Mal. ¿Votaría tú por él? No. ¿Por okay. qué? No, no, no, no. Para mí, está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Votaría usted por él? Por, por, sí. ¿Por qué? Porque, eh, eh, ¿cómo se llama? Los opositores le caen arriba a mundo. Porque, yeah. mira como que llega a ver los árboles, y la vez es el trabajo. Por un lado, bien. ¿Votaría usted por él? No, Vot ni voté ni voy a votar. ¿Eh? La gestión de Alejandra, ¿cómo la valora usted? Sí. Yeah. Yeah. ¿Votaría usted por él? No. Eso va demasiado, muy ¿no? mal. Eso habrá que sacar. ¿Usted ¿no? votaría por él? Jamás en la vida. Bueno, yo la veo bien, está trabajando dentro de lo que... ¿Usted votaría por él? Sí. Well, no, yo no voto por ningún político, claro, yo no soy político. Yo no sé de eso, lo único que yo sé es que hay que poner rostro nuevo. Cada cuatro años, que usted esa gente de ahí pone otro. Excelente. ¿Votaría usted por él? Claro que sí. Bueno, hasta ahora, es lo único no, error que ha tenido no, es que... Prometió que iba a arreglar la calle del mercado y no la arreglaba, eso está lleno de hoyos ahí. ¿Usted votaría por él? Eh... Tendría que pensarlo para votar por ahí de nuevo. Yo estoy viendo que está haciendo un buen trabajo, sí. ¿Votaría por él? Claro. Bueno, hasta ahora Ale ya está marchando bien, porque está apurando mucho por él. ¿Usted, ¿Usted votaría bien. por él? No, no voto por él, porque yo nunca he votado por él. ¿Ellos no sirven ninguno? No, no, ni no, no, ni no, Ale ni ninguno. ¿Usted votaría por él? Jamás en la vida, tú estás loco. Yo no ah. voté por él, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no, porque lo con, no cuando comería ahora. Mala por completa. Yo me engañé. Yo voté por Ale. Pensando que él iba a ser mejor que Feli. Pero Feliz le daba comer a los pobres. Yo no sé cómo Feliz no se murió de un infarto con lo que Ale le hizo pasar. ¿Te votaría otra vez por él? Nunca, jamás. Sí. Te, gente... ¿Te votaría por él si él se repotulara? Es ¡No! Sí. Sí. ¿Votaría usted por él? ¿Cuándo? Nunca en la vida. ¿Votaría por él? No. Bueno, Bueno, Él este, eh, está trabajando en la limpieza. Muy bueno. ¿Votaría usted por él? Eh, no, no, no. Sí, porque trató muy... dice que es bueno. Sí, pero en un aspecto, pero en un aspecto no, porque fue muy recio. A mí no me gusta mucho. ¿Buena o mala la gestión? No, hay que una vez ahí. ¿Votaría usted por él? ¿Votaría por él? Sí. Mala la cosa, ¿cómo? mala que está. ¿Usted votaría por él si se más. Hasta ahora va no todo bien. ¿Votaría por él? Claro sí. Sí que sí. ¿Votaría acá. usted por él? ¿Por quién? Bueno, ¿Le votaría? Bueno, jamás en la vida. Regular. ¿Votaría usted por él? No. Que no sirve para nada. que votó. Que nos equivocamos con él. ¿Votaría usted por él? ¿También? Jamás en la vida. Muy bien. ¿Votaría usted por él? Claro que sí. Bueno, yo veo todo bien. ¿eh? bien. ¿Votaría usted por él? Sí, claro. Bueno, por lo menos he ido recibiendo algo, porque lo que han estado ahí, han eh, resuelto los problemas de ellos y los del pueblo, pero siempre uno está disconforme. ¿Votaría usted por él? No. Yo no valoro regular porque no ha sido muy buen trabajo, no. ¿Votaría usted por él? Mamá. Bueno, yo veo que el señor está caminando bien, déjame decir. ¿Votaría por él? Claro, cada vez que el hombre se relija, este señor que está aquí con que no está ganando nada, va a votar por el señor Alex Díaz. Bueno, la gestión de Alex Díaz va a tener mucho conflicto, y tiene mucho conflicto, y va a continuar con conflicto. ¿Votaría por él? No me atrevo, no me atrevo. No sirve. ¿Votaría usted por él? No. ¿Por qué? Porque antes él vivía atacando a los otros, y ahora es malo a él. Ahora es que no bueno, hacer las cosas como son. No le valeró bien ah, la realidad no. como está ahí. ¿Usted votaría por él? Sí, claro que sí. Ah. Yo en este pueblo no me meto con nada. Eh, eh. El que quiera hacer lo que haga, que se quiera meter... ¿Votarías bien, usted por él? No, yo no me meto por yo no voto por nadie, pero yo no me meto en ningún problema. Bueno, yo creo que Ale día pira a regidor y yo creo que la mayoría de la ciudadanía de este pueblo no lo apoya porque su labor de trabajo que ha hecho ha sido una labor infavorable. El, el síndico que estaba Félix Rodríguez, aunque lo acusaron de algo, pero... Daba mucha ayuda al pueblo y hizo un trabajo mucho mejor que él, que hoy. Pero Ale Díaz yo creo que no puede aspirar a nada porque el pueblo no lo va a apoyar. Sí. Malísimo. Mala. ¿Votaría por él? No. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo bien. Lamentablemente, él ha hecho cosas que otros no se han, no se han atrevido a hacer. Pero hay una negativa aquí con los sectores. Por ejemplo, quien te está hablando... Solicitamos Trebadeni hace dos años y todavía los, los, los Trebadeni no se han hecho. ¿Votaría usted por él? No, lo dudo. A casi tres años de gestión se puede observar un amplio deceso de la popularidad del representante municipal, dado a las grandes controversias e incertidumbre que han aflorado su gestión. En un reporte para su programa de mañana, reportó La Antigua. Ahí vimos la expresión de un pueblo. Algunos que entienden está bien, otros que ni mal ni bien, pero en su gran mayoría que está mal. Y, y aunque en la primera pregunta duditativamente contestaron, era recurrente el ver que no votarían por el alcalde Alex Díaz, de pretender repostularse en el mandato alcalde de San Francisco de Macorís. Esto debe llamar a la reflexión al propio alcalde, para que pueda eh, entender que la visión, como él dice, que es visión, asunto de visión, tiene que estar íntimamente ligada a las expectativas de un pueblo. A tantos meses del parque Juan de Dios Ventura Simó, criticamos aquí y posteriormente recibió el respaldo de la sala capitular, craso error porque se compromete la voluntad de ese órgano colegiado que se supone representa los intereses de la sociedad franco-macorizana. En su ejercicio de orden legislativo municipal, prácticamente refrendó al inicio del alcalde las acciones de obras sin estar presupuestariamente establecidas. Eso, si usted busca el artículo 21, sus párrafos e indicaciones, pudo haber estado sometido a la acción de la justicia desde el inicio y se convirtió posteriormente en un falso positivo porque la gente no concluyeron la obra a pesar de que no tenían los, las previsiones porque siempre yo he dicho ¿cómo se le ocurre a una persona que llega de momento 16 de agosto del año que le corresponde asumir y recibe en su transición un presupuesto con ocho meses de consumo, obviamente que la proyección de mediado de agosto a diciembre no genera oportunidad de mayores inversiones. Porque esa proyección del dinero numéricamente es como su nombre lo dice, proyección, no concretamente que va a entrar ese dinero al municipio. Porque aparte de que tenemos claramente que la pírrica distribución que hace el gobierno a los municipios, después que nosotros tenemos una ley que indica que del presupuesto nacional se llevará a cabo a través de la entrega del 10% de los recursos del Estado, me refiero al presupuesto nacional, pero eso nunca se ha cumplido, apenas recibe 2.6 o, o 3, qué sé yo. No llega a 3. No llega a 3. No, no llega a 3. Entonces, hoy día creo que haber abandonado o no apegarse a un proyecto real de desarrollo para San Francisco le está generando disgusto en la población e insatisfacción a pesar de que en algunos puntos yo en lo particular sobre todo con el plan que hace tiempo habíamos eh, concebido en la sala capitular y hay una decisión del 2011 se pudo retirar la publicidad en las vías públicas del municipio y eso para mí vale mucho porque tiende a confirmar que la visual de las ciudades debe ser vigilada por los órganos que corresponden, en este caso el ayuntamiento. Y la limpió, la limpió, están todos los letreros. Están adheridos uh -huh. a sus negocios. Totalmente una diferencia y del cielo a la tierra. Realmente esa visual ha variado. Ahora, en el accionar, en el comportamiento y las acciones en qué no estamos en la mayoría de cosas que se han hecho de forma arbitraria y que la gente no le ha gustado yo quiero Francis eh, aclarar primero uh -huh. que esto no es un estudio científico es un sondeo de un trabajo eh, periodístico hecho en las calles se investigaron 41 personas esas 41 hay una persona que se entrevistaron a la que se le preguntó lo que se le preguntó cómo valoran la gestión. 20 la valoraron una gestión eh, negativa que equivale a un 48%. 20 de los 41 la valoraron negativa que equivale a un 48%. 14 que es un 34%, favorecen al alcalde, un 34% en su gestión. De ellos, un 12% de lo cuestionado se mantiene indeciso. Mientras que al preguntarle si votarían en caso de él reelegirse, 27 personas, es decir, un 65.85%, prácticamente un 66% responde que no lo reeligirán. Un total de nueve personas que corresponde a un 21%, esas nueve personas dijeron que sí. Es decir, 21% que sí, a la reelección del alcalde y 66% que no a la reelección del alcalde eso es eh, lo que arroja en números y en cifras este trabajo periodístico eh, llevado a cabo por el programa de mañana y nuestro eh, periodista Arismendi la antigua esto tiene que ayudar a ir reflexionando, porque no es lo mismo lo que se siente en el entorno a lo que se es en la realidad de la sociedad que está valorando una gestión. ¿Y él está por reelegirse? Eso es lo que he escuchado y que él está ponderando seriamente esto, pero te voy a decir, uno de los errores que puede cometer cualquier político que llega a la política oportunamente y alcanza los niveles de, de ser alcalde y se abandona a un ego personal de que es la visión y que es lo que él entiende y abandona su partido que lo postula no es cierto que aquí hayas hayan seres humanos tan brillante, tan brillante que el pueblo lo haya escogido le diga ven de donde te encuentras que tú tienes que ser quien nos gobiernes eso no es así debió producirse una empatía entre entre, entre las bases del, la base del partido y definir que el candidato era el que matacaba al que estaba y que la publicidad y el, y el decirle ladrón al otro y decirle todo lo que ha dicho, eso no es lo mismo. A usted entender que está puesto por definios de la vida o de Dios, no fue por votantes que están dentro de un partido que primero dentro del partido se dividieron, y se agregaron a una popularidad y le dan la candidatura y el PRM es el propietario de esa candidatura no es el individuo y coyunturalmente superó al político al que tenía la popularidad porque en este caso hacer la comparación entre el contrincante al que se detronó internamente en el PRD y dividió ¿Verdad? Al alcalde actual hay un largo trecho de vida política y de cumplimiento político y sobre todo lo que yo digo, los políticos son los que tienen una responsabilidad y un respaldo partidario, los que de momento llegan y no han tenido esa vida no es lo mismo. Fíjate, Francis, que en las preguntas, la mayoría de las respuestas la asocian las personas a que él no ayuda a la gente. Sí. Y lo relacionan con Félix Rodríguez, que sí ayudaba a la gente. Así es. Es algo que continuamente en cada una de las preguntas la resalta. ¿Cosa? Hacen la comparación. Cosa que deja ver que la parte social no del se puede abandonar. Mismo, eh, administración de, de la alcaldía no se puede abandonar. Pero te voy a decir algo, fútbol. Y otra cosa, uh -huh. las mismas relaciones públicas hacia afuera. Tú tienes. Siendo uno, comunicador, tiene que tener tú, mayor relaciones tú, públicas. Tú tienes unas relaciones públicas que el pueblo sabe después. Siempre de golpe. De lo que se está Y eso haciendo. trastorna. Claro. Eso trastorna. Entonces, tú tienes dos puntos coyunturales. Clave. Que si lo tuvieras. Otras cosas fueran los números. Cierto. ¿Por qué? Porque las realizaciones que ha hecho, las luces que tiene, son reales, están ahí. Limpiar la ciudad y esa visual, y ordenar un poco el tránsito, y la transparencia, ese, ese caso... Bueno, es... en la transparencia yo tengo mis dudas, porque a tomar bueno. acciones de... De donde Va. tú no la tienes presupuestada solamente porque esa es la visión que tú tienes, pero eso vamos, es un atropello al, al pre, a la ley de presupuesto. A, a, eso es cierto. Y a la propia ley. A la misma ley de presupuesto, pero vamos a partir desde ese premio que le otorgan al Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. ¿Cuál es el premio? El premio de la transparencia, uno de los ayuntamientos más transparentes del país. Vamos a tú sabes que es Sigma, ¿verdad? Sí, sí. Tú sí, vas y, y colocas cumplimientos pero y te vamos, van dando un color. Pero vamos a partir de, pero, de ahí. Pero, óyeme, tú un... tienes una contraloría en el ayuntamiento que te garantice que ciertamente se están librando los pero controles. Pero es un logro que tú no lo puedes ocultar. Bueno, es un logro que está cuestionado. Puede estar es, cuestionado. Porque eso no tiene, eso no tiene Puede estar forma. cuestionado, es cierto, puede estar cuestionado, ah, pero bueno. uno no lo puede ocultar. Bueno. Tú eres. Entonces, la parte social ha sido el tendón de Aquiles. Y la parte de relaciones públicas del bueno. pueblo. Esto no obstante, no es... los resultados de estos números indican un 66% que no lo apoyarían a la reelección y un 21% que sí lo apoyaría a la reelección. Hay un 12% que está indeciso, que no responde a los cuestionamientos. Esto es Así de iniciamos con este sondeo y ya el pueblo habló. 66% que no. ¿Qué, dice, ¿qué dice Miguel en una opinión que me envía? Entiendo que Alex tiene buenas intenciones, pero el egocentrismo, el egocentrismo eh, no, lo eh, no lo deja eh, envuelto. Nadie puede dirigir de manera unilateral. Toda institución de, debe funcionar con planes preestablecidos y consensuados y que busquen el bienestar de la colectividad. Eso es... Miguel. Bueno, Miguel, que ahí siempre está. Siempre nos llama. Manténganse ahí, señores, esto es de mañana. En breve volvemos con las noticias de Vladimir Paula. No se la pierda. Va con nosotros en de mañana y esto, Francis. Eh interesante porque el pueblo habla verdad Así el pueblo es. expresa lo Así que es. siente y, y, y, y nosotros mira, los políticos tenemos que valorarlo claro, verlo claro. analizarlo estudiarlo y eh, sobre todo y es como tú dices no fue eh, y lo trataron bien porque hay muchas cosas en las que se puede ¿tú crees evaluar que lo trataron bien? Sí. hay muchas cosas en las que se puede evaluar una gestión y es por la cual Puedes recibir muchas críticas Sí, y porque hay en... que enfrentar muchos intereses ¿eh? Pero claro que sí. sí Ahora bien, no quita De que aquí en San Francisco de Macorís Tengamos Que referirnos a estos temas Por precisamente por la forma En que se ejecutan y el ecocentrismo del alcalde Es lo que la gente refleja Como dijo Miguel cuando Te mandó uh -huh. ¿Verdad? Pero volví y repito Debemos ser objetivos Y claros Cuando evaluemos Verdaderamente Lo que debe de poseer Una gestión política Partidaria en un municipio Partiendo de la estructura Que tenemos constitucionalmente será mayor el, des, el descontento. Bueno, Ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. De mañana. Muy buenos días, buenos días, Fulvio, para ti. Aquí buenos... estoy, hermano, desesperado, esperándote. Qué bueno, buenos días, buenos días para Francis. Buenos días, hermano, aquí presente, adiós, las gracias. Buenos días Esperando para que el, tú buenos, estés bien. Buenos días para los muchachos allá. Hoy amanecí con el entusiasmo, de, de, el entusiasmo perdón, de dar buenos días. Ah, qué bien. Buenos días para todos los que están allá el cuerpo técnico, producción, Ahí están los camarógrafos. camarógrafos, aquí también en el control master. Buenos días, Rafaelito. Buenos días a los demás muchachos. Salúdame a esos muchachos ahí adentro. Y buenos días para todos los amigos televidentes que sintonizan el número uno, A de Mañana. Miren, muchachos, vamos en esta ocasión, ¿verdad?, a comenzar inverso. Vamos a comenzar por las noticias en el ámbito local-regional. Francis Fulvio. Fulvio, ¿me dijiste lo que me tenía que decir? Oye, mi hermano, estoy desesperando, esperado, esperando tu noticia. No me no, puedo ir a trabajar decir, sin escucharla. Fulvio, fulvio. Mira, Fulvio, se querellan contra alcaldesa de Salcedo y dirigente del PLD por colocar... Grafitis en el local de Ramfis Trujillo Ahí está Miembros Del proyecto Ramfis Trujillos 2020 Depositaron formal Querella contra el dirigente Bautista Rojas y Mercedes Ortiz Mecho, alcaldesa Del municipio de Salcedo Ante la Procuraduría de la Corte De Apelación aquí en San Francisco de Macorís Por esta acción Vamos a escuchar entonces, adelante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 De violaciones de la ley que venimos aquí a depositar ante este Palacio de San Francisco de Macorís. Prometimos esto y aquí estamos. Estamos las personas dirigentes de esta sede y nuestros abogados. Ahí está querella contra los que grafitearon por allá esa, el local de Franky Trujillo. Miren, señores. La directora, directora de centro educativo resulta herida a manos de conserje, aquí en San Francisco de Macorís. Se trata, ahí está, de Maritza Almanzar Burgos, directora del Centro Educativo Eusebio Manzueta, de la comunidad de Cuevas, mientras que la agresora es María Jiménez, a quien se le conocerá medida de coerción en la mañana de hoy. Vamos a ver esta información. Escuchemos.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 tanto que la hija de la que se le acusa de la agresora dice que no tiene nada que ver con lo que ha dicho la directora, que hay un problema entre ellas por viejas sencillas y que esto fue que la llevó a cometer entonces este hecho y que fue una provocación, según dice la joven, por parte de la directora. Se conocerá en el día de hoy medida de coerción contra esa conserje y seguiremos dándole continuidad a este hecho ofrecen detalles de las fiestas patronales 2019 en Tenares. Así que el comité organizador de estas fiestas patronales San Antonio de Padua ofrecieron los detalles. Escuchemos. En lo que concierne al trabajo que nosotros vamos a realizar a favor del fortalecimiento de la religiosidad, la cultura, el arte de este municipio de Tenares, para nosotros es de mucha satisfacción, de mucha alegría. En el inicio de nuestras fiestas patronales, no quiero en este momento ya dar lectura formal a todo lo que concierne a los diferentes días del inicio de nuestras fiestas del 4 al 13 de junio de este año 2019. El primer día que es día 4, estamos hablando de este martes, a las 8 de la mañana tendremos el izamiento de la bandera de la República Dominicana nuestra bandera tricolor acá en esta plazoleta José Minervino del Ayuntamiento Municipal luego a las seis de la tarde tendremos la coronación de nuestra reinita en la iglesia San Antonio de Padua de Tenares aparte de que esa misma noche tendremos el reconocimiento a uno de nuestros músicos percusionistas de toda la historia musical del municipio de Tenares. Iki Cruz estará siendo reconocido esa noche. Bueno, ahí están las declaraciones por parte de los miembros del comité organizador de estas organizadas, destacadas fiestas patronales. Un ejemplo a seguir en organización de estas fiestas en Tenares, señores. Muy bien, se dan. Estudiante lanza otro de un desnivel en escuela aquí en San Francisco de Macorís el hecho ocurrió en la escuela María Altagracia Paula Dios mío, de por Dios un niño de apenas seis años de edad fue lanzado por otro de la misma edad según los reportes en la escuela María Altagracia Paula del sector Villaver ahí vemos imágenes escuchemos, adelante eh...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 Entonces, que tu niño te dice que otro niño... Sí, el niño me dice que el otro agarró, lo subió y lo lanzó para abajo. ¿A qué tú crees que se debe esto? Se se debe hacer esto? Bueno, fue, fue hora de, de recreo, pero tenían que estar ahí che, vigilándolo porque es chiquito, tiene cinco años. Bueno, señores, situación muy delicada, es ¿eh? muy delicada. Ojalá que este jovencito eh, se pueda recuperar, pueda. Levantarse, caramba, y wow, nos quedamos sin palabras ante todo lo que está ocurriendo en el sistema educativo nuestro, en las escuelas, lo que está pasando con nuestros estudiantes, de por Dios, miren aquí, ahí están involucrados dos niños de apenas seis años de edad, caramba. Protestan exigiendo 24 horas de energía eléctrica en La Peña. Moradores de este distrito municipal se apostaron frente a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 24 horas. Ahí está, señores. 24 horas. Así exigen los moradores en La Peña. En el ámbito internacional, señores, Canadá suspende operaciones de su embajada en Venezuela. Canadá anunció la suspensión temporalizada de su embajada en Venezuela acusando al presidente Nicolás Maduro de negarse a acreditar a diplomáticos críticos de su gobierno. Se recuerda que Canadá está entre los países que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de ese país. Suspendidas las operaciones de su embajada en Venezuela, hablamos de Canadá. En el ámbito nacional... Temblando de miedo se entrega la falacia Acusado de herir a seguridad de suegro del presidente Oh, miren a falacia cómo está ahora ¿Cómo va a ser? Ese es el guapo que disparó Y miren cómo está El falacia Veamos Te lo va a llevar tu mamá, niño no, okay. El niño no, viene aquí en no camino lo sí, a llevar allá Tu mamá te lo va a llevar que que por... déjalo en No te vas a dar golpe, por Dios. No te eso, mira. no te, te van a poner eso. la mano. Mira esta relación con la policía. La mano, Entonces, nosotros confiamos de que se le va a respetar su derecho. Con quién que El relacionado público tiene la palabra y puede venir para acá, por favor. estamos entregando con él. Mira, papi. Papi depositó su confianza hacia él. Papi dijo que con él. Cuéntanos. Yo escuché que yo no soy un policía, ese fue el vocero, que yo está armado, que él este me, me, me, me va a matar que me va a matar, y que me va a matar. otro, no fue él, fue otro blanquito, yo lo vi. Quedé, tranquilo, yo no me olvidé, yo lo voy a agarrar a él, no sé yo lo voy a matar yo, porque que para eso. Por eso yo no me quería entregar, yo no me iba a entregar a nadie sabiendo, yo estaba, yo Porque yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo sé que me van a matar como quiera. Yo sé. Yo me lo dije, no te trajes, no te trajes, no te trajes. Ya, tranquilo, ¿ya? ¿Pero dónde va a pasar? Mi la única que se había Yo le dije ayer que no me hagas en idiotado, yo no me iba a ir por ahí. Ya, tranquilo, que no te va a pasar nada. Mira, es relación con el público de la policía. ¿Qué te pasó ahí? ¿Qué te pasó ahí? Yo me pagué, me Ay, Dios mío. Pero ustedes veían a falacia, el guapón de falacia, el matatán porque tiene un arma de fuego, el atracador, como tiembla. ¿Eh? Como tiembla con miedo Porque no quiere enfrentar la justicia Pero de por Dios Y al igual que falacia sí son muchos abusadores Utilizando un revólver ¿eh? Se creen superhombres. Y mírenlo ahí ahora como está el falacia Increíble Dios Bueno tomando en cuenta verdad Que la joven denunció Que era él que estaba en el atraco Hay que determinar que la justicia determine Lo que ocurrió en realidad Caramba el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randy Lab, 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. No es lo mismo un botellón de agua que un botellón de agua de Agua Randy Lab. Y ahora con su nueva presentación de tu botellita en una fundita por tan solo 5 pesos, grandísima señores. Francis Julio. Me voy. No hay tiempo para más. Bye bye. Muchísimas gracias, Vladi. Deseándote un feliz día hoy. Bueno. En esa eh, noticia, pues nos quedamos medio en shop. Vladi, viendo a Falacia. Falacia tiene 19 años y tres hijos ya. Oiga, del barrio de Guachupí. Yo no sé si. tenía es, él tenía. Esa, esa, él esas, tenía son, esas son de las deudas sociales que hay. Esos barrios no tienen ni siquiera. Y una él tenía. Casa. Eh, ficha No sé, no sé Porque Pero, a mí no sé, me luce Ese miedo escénico No ¿Es a, mí, verdad? a mí no me luce escénico Porque hay un descontrol, él no se puede controlar Ahí tú lo puedes estar observando Y él no se puede controlar Y tiene, tiene una, una mirada Perdida también eh, eh, Falacia tiene 19 años Tiene tres hijos Imagínense ¿Qué sociedad es que estamos nosotros construyendo? Niños teniendo niños, jóvenes teniendo niños sin, sin ningún tipo de responsabilidad y educación. Barrios multiplicándose en nuestros cascos urbanos por los abandonos que han habido de todos los gobiernos, de los campos. También la falta de, de estructuras, de oportunidades en los mismos barrios. Ese barrio de Guachupita, donde sale falacia, eh, hace más de, de 15 años creo, se está pidiendo ahí un bajo techo, se está pidiendo cancha, ni siquiera eso tiene. Son pocas las oportunidades, no estoy justificando con esto nada, simplemente que es la responsabilidad de todos, la responsabilidad de la sociedad completa, la responsabilidad de quienes nos gobiernan, no poderle brindar, a ese potencial de la juventud, las oportunidades de educarse debidamente y también de trabajar y ser hombres y mujeres de bien de la nación. Cuando usted ve que un funcionario se roba el erario público o un empresario se roba el erario público, se está robando la esperanza de estos jóvenes, se está robando la esperanza de generaciones completas. Y es por eso que ese estudio del PNUD, que enmarca más de 500 mil jóvenes que viven en estos barrios principales de las ciudades de Santo Domingo, Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, San Francisco, Macorís, La Vega, San Cristóbal, estos jóvenes, el PNUD en ese estudio lo declara prácticamente irrecuperables. ¿Prácticamente? Irrecuperables. Prácticamente no hay manera de cómo insertarlo en la sociedad porque no saben, no tienen oficio, no tienen educación, no tienen trabajo. Y falacia es un ejemplo más que da lástima. Ya el tikitiki -tiki en un supuesto intercambio de disparos lo mataron, la muchacha que tiene 20 años también, o 23 años, usted la ve toda una experta hablando en ese interrogatorio que parece que está bien animada por los abogados y como que no tiene ninguna empatía con lo que está pasando y con lo que ha hecho. Su padre eh, encarcelado, un hermano lo mataron, su, su mamá murió de SIDA, ella ha estado presa a 10 años... Ya no tiene otra forma. Entonces, señores, hay Mira, una gran deuda social. Es lamentable en lo que país. estamos viviendo. Y, y esto contrasta con las declaraciones del jefe policial ayer de que las víctimas son los culpables de, la, de los atracos. Sí. Hay que andar sin cartera, eh, sin cadenas, sin anillos, sin celulares, sin dinero, para, sin ropa, para no provocar sí. a, a los delincuentes. Es decir, que cuando tú tienes una apreciación, una apreciación de esa naturaleza con quien debe diseñar mecanismos eficaces para combatir esa delincuencia, se despache desprendiéndose de todo tipo de... Porque cuando tú vas a hablar a ti, tú mismo tien, tú tienes que creer en lo que dices. Claro, totalmente. Pero se desprende de todo tipo de cuidado. ¿Tú sabes qué pasó? Y le agrega o nos carga a la sociedad el hecho de que la delincuencia se genera producto de la imprudencia de los propios ciudadanos. Eso sabes? no tiene nombre. ¿Tú sabes qué pasó en Santiago ayer, Francia? Un jovencito, un niño, que hacía las funciones de delivery. Uh -huh. Dos haitianos lo atracan y lo matan. Dios. Le pegan un tiro, ¿eh? ¿Qué le quitan a un delivery? La población enardecida mató a uno de ellos y el otro está gravemente herido. Ah, recluido, ¿no lo dejaron? No, ah, bueno. Recluido. No, no nos alegramos del mar, no, que no. Otro, pero que lo pero hayan, hayan te atrapado. Pero cuando la población tiene que tomar las en sus propias su manos. Mano. No, hay es más peligroso. de 200 linchamientos eso es en los últimos siete ¿Sabe años. Sabe que yo estoy en desacuerdo con eso. Totalmente, totalmente. Mira, Entonces eh, hay una deuda social. Sí. Y un compromiso para resolver estas cosas. Mira, a eso lo vamos a agregar simplemente que eso es una torpeza del director y una torpeza de la autoridad cuando se despacha con este tipo de justificación de revictimizar a la víctima. Hay una realidad y un contenido real de la sociedad, como tú dices, con una ausencia de cumplimiento del Estado y un abandono. El joven está delinquiendo, están metiéndose en todo menos en misa. Señores, en el día de ayer fue ampliamente discutido por nosotros, aunque tenemos diferencia, Fulvio y yo, de percepción de qué se realizó en Salcedo. Yo aspiro que Salcedo pueda seguir llevando la bandera de la libertad y del respeto y de la no violencia contra la mujer basamentado en las luchas de reivindicaciones que Manolo en sus etapas de luchas produjo en este país mientras estábamos bajo una dictadura y que dio al traste con la vida de las Mirabales, que acompañaban a la esposa de Manolo a Puerto Plata, mientras estaba recluido en, el, en la fortaleza San Felipe de Puerto Plata en aquella época. Trujillo tiene dentro de toda su carga asesina estas tres muertes, más la de Rufino, el chofer que las transportaba hacia Puerto Plata. Son cuatro. Pero me gustaría, en el fervor de la recordación, en el fervor de la protección de esa memoria histórica, que se planifique y se proyecte realmente lo que se debe de conservar y sobre todo ese remanso de paz que se puede apreciar cuando tú vas al museo, cuando tú vas a los murales de Salcedo, todo eso. Pero ¿cómo contrasta que se hable de libertad, de respeto y se ponga en peligro y entredicho la misma autoridad frente a una acción que yo condeno y digo que violaron todos los derechos de aquellos que tienen el derecho de reunirse, de abrir un local? y de hacer vida política más allá del apellido. Y óigame esto, tengo diferencia con ese señor, con Ranfro. Hemos, habl hemos hablado, lo he cuestionado, pero no puedo perder la razón. Fue sometida entonces, judicialmente, la alcaldesa y Bauta Roja. ¿Eso qué consecuencia puede tener finalmente? Bueno, los hechos, los hechos, privada, los hechos está ahí. están ahí. No, mira, son derechos fundamentales lo que ellos han tocado. A la libertad de que estas personas profesen un estilo de política o de, o de ideología política uh -huh. que nadie puede limitarlo. Y eso indica debilidad en nuestras leyes. Pero claro que es... Bueno, debilidad en, el, en la concepción de la autoridad. En la concepción de la autoridad. De la ley. De la porque ley. la autoridad debe de mantener la postura por encima de todo. Sí. No asumirlo. Así es. Bien. Porque, óyeme, puso en peligro la vida de los que los acompañaba, la de ellos. Sí. Y la de los que estaban pues pudo, ahí se pudieron haber enfrentado. pudo haber reacciones. ¿Eh? Pudo haber reacciones. Mira pudo. la reacción de forma legal. Sí. Porque realmente... Pero tienen que los méritos. Haber, pudo haber reacciones físicas. Físicas. Tienen los elementos para ser sometidos. Por desorden en la vía pública también. Por subversión del orden. Por las libertades. Bueno. Yo lo lamento, Mecho. Y a Bauta. Que ustedes se hayan enfrascado. Queriendo defender la memoria histórica de las Mirabales. Y yo no creo que ellas quisieran verlo enfrentado. Bueno. Eh, en asunto, hablando de asunto de violencia, ver eh, esta directora de la escuela en la cueva de la escuela Eusebio Mansueta, de este centro educativo, a María Jiménez, la agresora es María Jiménez, la directora es Marisa Almanzar Burgos, la directora de la escuela es Marisa Almanzar Burgos, directora de la escuela de Eusebia Mansueta, de la cueva, verla agredida así. Fue fuerte. Rencillas viejas. Hay que ver hasta dónde están los niveles de violencia en las escuelas. Y relacionar esto también con un niño que tira Púchame otro full. de un segundo nivel. Pero vamos a escuchar mm. esta este contacto. Buenos días. Buenos días. Buen día. Se fue. ¿Tiene? Ah, sí, ahí buen está. día. Yo soy, yo soy, yo soy medio... Sí, sí, sí, yo soy medio hablador. Ajá. Eh, ocurre lo siguiente, Fulvio Francis. Yo soy de Salcedo. Okay. Yo soy de Salcedo. Sí. Y tristemente, los que hoy andan buscando justicia, eh, como que actúan de una manera con esa bruto y esa cosa. Ustedes conocen al señor que se subió ahí a embaldonar y esa cosa. Pero él está en el PLD, pero él, él no es oriundo del PLD esa gente or, son or, originarios del reformismo trujista, así mismo sus padres, sus abuelos, son gente que fueron cuando se usaban los inspectores, cuando lo, los gobernadores eran puestos ya usted sabe, su abuela, que la abuela que, que, que gobernadora, o sea todo entonces de manera circunstancial caen en ese partido, pero también la, la alcaldesa que, que, que de manera coyuntural y de manera co, hasta oportunista se va se, se vale de un grupo que la llevan, que después ya le pone, ya usted sabe, le saca los pies y ahí está enganchada. Independientemente de cómo haya llegado, es un asunto, pero yo creo que los que usted no quita los valientes. Usted no es quien entiende que Trujillo, que Fulano Rápido no es tanto devoción de nadie, que lo lleva de muy poco. Pero usted no puede de manera abusiva, en nombre del poder. Usted irse por su cuenta, usted mismo, incluso ese señor ya, un señor pasadito de edad, subirse a embardonar y hacer cuantos asuntos para que vean que él es el poder, que él es la batuta, él es la batuta, en Salcedo, bueno. Él y otros, más, y otros más son los dueños de Salcedo. Entonces, en nombre del poder, vamos a hacer, vamos, para que vean que nosotros somos somos la fuerza y ahorita nos van a favorecer a lo mejor con el, con el voto, nueva vez. O sea las cosas así no pueden seguir. Aquí hay que hacer justicia, pero hacer la justicia por lo legal, por donde debe ir. eso debe dejárselo al pueblo ciudadano y común que él ya ha sufrido. Porque al fin y al cabo, Jaime David, que era del bando que es Mirabal, no les, no se levantó la mano con los Balaguer y compañía en aquellos momentos. Aquí eh, eh, vivimos privando muchas de una moral y otras cosas, pero morar a conveniencia. ese grupo que está en el poder, yo entiendo que hay que sacarlo. Una pregunta, una pregunta. Es tan malo es aquel como el otro. Una pregunta, de forma objetiva, sí, sin apasionamiento. ¿Cómo usted siente? Usted sí, yo, tiene señor. ya su opinión, usted la dio. Que ¿Qué usted siente en, la en el pueblo respecto a esta acción de la alcaldesa y de Bauta? ¿La vieron bien por las Eso mirabales? En yo términos generales de la miraba lo podrá sentir eh, eh, cada, cada ciudadano, porque que tenga un, un ápice de sentido pero en la, la forma abusadora, la forma abusiva en que esa gente envase en al poder ahí no dio un desastre ahí no dio un desastre ¿sabe por qué no dio un desastre? porque ese muchacho, el que hablaba, el que emitía su juicio son personas tranquilas, son muchachos humildes de la población, que a lo mejor están cuidando para que le paguen unos pesos ahí pero si es un tiguerazo también se enfrentan. Que tenga un par de individuos armados, ahí pues posee arma y el distingón, como dice, y pues ya pudo haber, haber eh, muerte. Entonces, Bien. aquí hay que tener cuidado. Mucho este cuidado. El señor se pinta lo más que sé sí yo qué, pero se ha hecho multimillonario en base al pueblo también. Muchas bueno. bueno, gracias. gracias. Que tenga buen día. Muchas gracias. Bueno. Hablaba... Eh, ese, tema, ese tema sí, va a dar muchas sí. mucha cosas, ¿verdad? Bueno, pero Porque ya está se va a judicializar, creo. Hay que escuchar a Jaime y ver a Bauta eh, pintando el palacio, pintando el Congreso, pintando <risa> la Procuraduría General. No, de, de hecho, República. Santiago está sufriendo una de, uno desaprensivo. Han dañado parte de los murales que, no, no, que nuestros artistas. Así no, no eso no. no. No, así no. Eh, retomando el tema de las escuelas. Ay, Dios mío, qué pena Ver eso, ¿eh? esta directora. Marisa Almanza Burgos, agredida por una conserje, usted, eh, por una conserje, eh, María Jiménez, verla así agredida. Y también ver... Lo del niño. Lo eh. del no, niño. no, eso no tiene... Aquí o, hay un pánico. Ahí está la directora. Tenemos una llamada, Fulvio, escúchame. Sí. Ah, bueno, vamos a darle paso a la llamada. ¿Cómo no? Buenos días. Buenos días, Fulvio. Buenos días, Franco. Buenos días. Fíjate, ya politizaron eso de ya Sí, no debiera. No, no, no, no. Este país se jodió. Y yo lo vengo a noticiar, lo digo a usted y hago así. Pero digo, esto tiene que ser. Pero es que yo estoy viendo lo que está pasando. Aquí no está haciendo nada por conciencia. Aquí hace tiempo que la democracia ya fracasó. Y aquí hace tiempo que conocemos que los que mataron a Trujillo fueron los mismos que compartieron la vida alegre de Trujillo. Aquí hay cosas que se le, se le, se le están diciendo y que la historia quizás no lo dice. De esa gente compartían con Trujillo las mujeres. Eso cuando mataron a él Pues yo pregunto, ¿dónde están los bienes Que nosotros vimos en el país? Balaguer no se quedó con ellos Que todos mencionan a Balaguer sí. Balaguer murió en la pobreza, igual que mismo Juan Bosch. Sí. Entonces, ¿Cuál es el problema De, de, de, de esta cuestión de Trujillo Que hay en este país? Este país está lleno de Trujillo En la casa, en la familia, en los medios de comunicación Totalmente de acuerdo hermano vamos a dejar sí. de, esa, de esa Politiquería barata Y gracias por hacer la observación de la politiquería Sí, hombre, sí, sí. muchas gracias. Pase un buen día, hermano. A usted, muy, muy buenos días. Muy, buen, doctor, muy y gracias, días, sí. porque la verdad es que no podemos... Es decir, tengo que hacer un recoger parte de lo que ha dicho el, el amable televidente de Salcedo, dejando a un lado la política, respetando un poquito a la alcaldesa y al propio Bauta, que son gente que han hecho su labor desde el ámbito político. Sí. No le podemos quitar esos méritos. Ahora, mi crítica es que ellos se hayan expuesto a lo público a enfrentar o hacer ver en Salcedo que esto sea un atropello, una afrenta. Esa es la parte que yo englobo y es la que le está dando a ellos hoy, le está llevando hoy un recurso o una demanda ante la Procuraduría. Otra llamada, vamos a escucharla. Buenos días. Sí, muy buenos días. Buenos, buenos días, días. días, dama. La verdad es que me indigna cada vez que yo escucho que ciudadanos hablan en contra de la era de Trujillo. Porque, si se puede, como se podrán dar cuenta, hoy en día estamos viviendo bajo una dictadura peor que la era de Trujillo. Porque en aquel entonces solamente el dictador era Trujillo. Pero hoy en día tú no tienes derecho de salir a la calle, porque cualquiera viene, te atraca, te roban. Si conoces al que te está robando, te matan y no pasa nada. Entonces yo no entiendo por qué motivo es que hablan tanto en contra de la era de Trujillo. En la era de Trujillo esa delincuencia y esos atrás y toda esa maleducación a las escuelas, eso no se veía. Entonces yo no me explico, estos gobiernos así no gobernaban, no gobernaban, donde yo hace un año y ocho meses que no hay luz. Y hemos ido hasta la capital, al Congreso. Y a un lado, Y nadie nos escucha. Un año y ocho meses. Un año y ocho meses. ¿En qué sector? Usted ¿Qué vive? comunidad es esa? Eso es en Samaná, una zona que se llama Juana Vicenta. Juana Vicenta en Samaná. Pero sí. hay un departamento de energía rural que supuestamente resuelve todos esos problemas. Supuestamente. Aquí, como le estoy diciendo, tengamos un año y ocho meses. Hemos ido al Congreso a la conferencia de electricidad. Juana Vicente en Samaná. Y, y una zona envidiable y, y sin energía. Eso es así, que el sector turístico, aquí los hospitales, clínicas sin luz. Aquí nunca hemos tenido agua ruta. ¿Nunca? Nunca he visto agua potable. Y los ríos donde buscamos están secos. Y los camiones no ven un sitio de agua a 100 pesos. Imagínense que un tanque de agua no da para absolutamente nada. Esas son cosas que los políticos debieran de resolver, debieran de hacer y no lo hagan. En hacen. el año, en 2019, eh, eso está pasando. Eso, Mira, eso que usted gracias está diciendo, por usted, de, a, debe, debe de decirse, porque también el pueblo ha estado muy callado, también el pueblo ha estado exigiendo poco su rendimiento. Saludar a, lo a todos los amaneces. muy bien. Eh, en usted saludamos a toda la gente de Samaná y las terrenas. Y vamos a darle seguimiento, vamos a pedirle que vayan en auxilio de Óyeme, Juana Vicenta, una comunidad de Samaná. Y sin agua. Y sin agua. Dos servicios básicos eh, sumamente importante en estos momentos y siempre, en todos los momentos la humanidad. Bien. Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana. Y hay algunas, eh, hay algunos WhatsApp, Francis, para el momento. Sí, vamos a, eh, creo que tengo aquí el saludo de, que termina 6721. Bueno, es un enlace que la, ya luego veremos. Y vamos en este momento a pasar a una cápsula que tenemos preparada, agropecuarias, de Lionel Silvera. Eh, especialista en el área agropecuaria Y vamos a ver lo que nos ha preparado para este martes Hoy en una nueva entrega de Buenas Prácticas Agrícolas Conversaremos sobre las caballerizas Ese lugar confortable para nuestros caballos Y todo lo que genera su cuidado Deporte, crecimiento, desarrollo Se presenta en esta oportunidad Como de uno de los más grandes amigos del hombre Uno de los animales donde lo usamos entre los miembros de trabajo como deporte y entrenamiento. El caballos, las yeguas y los potros, donde lo disfrutamos y también forma parte de nuestro desarrollo como producción. Buenas prácticas agrícolas. En esta semana le presentamos todo su manejo y las instalaciones que utilizamos y su cuidado para su desarrollo y crecimiento como miembro dentro de una vía producción y como miembro en todo el proceso productivo en un ciclo de una unidad de producción y también lo usamos como entrenamiento deporte donde podemos extraer de él todo ese brillo, toda esa certeza, todo ese trabajo de un ejemplar para el uso, disfrute y también como miembro del trabajo en un crecimiento. Wow. Caballeriza es un recinto cerrado donde se guardan los caballos y, especialmente, de carga y de competiciones. Se utilizan para resguardar a los caballos, como para alimentarlos y asearlos. Son construcciones individuales o en grupos que emplean para alojar a los equinos durante el tiempo que no permanecen en trabajo de pastoreo. Su finalidad es proteger al equino de la lluvia, el sol, los parásitos y darles resguardo. En las caballerizas se alimentan los equinos, por lo tanto, éstas deben disponer de comederos y bebederos. Limpieza de las instalaciones consiste en recoger y retirar todos los residuos de cama, comida vieja, Concentrado y sal. Llevarlo a otro sitio para su proceso de descomposición en un lugar que no debe quedar muy cerca a las instalaciones. Uno de los problemas más comunes en una finca son las infecciones. Estas se presentan en los animales una adecuada de limpieza y desinfección de las caballerizas las mantiene libres de microorganismos patógenos utilizado los productos recomendados por dicha labor con la capacidad de prevenir y controlar los microbios que sean de acción germicidas de baja toxicidad y fácil de aplicar de acción prolongada residual y baja volatilidad utilizando la dosis recomendada calculada y aplicándola a toda la superficie y se deje secar colocar cama nueva de cada cuadra es reponer la cama que se retiró por otra que esté seca limpia y libre de infecciones revisar bien que no lleve vidrios latas u otros objetos que puedan lesionar al animal Los caballos se presentan con esta oportunidad en esta presentación donde lo utilizamos en su cuidado, donde extraemos de, de él todo ese brillo y toda esa macedumbre para apoyarnos en el traslado el traslado de mercancía o el traslado de nosotros mismos dentro de uno de producción y donde también lo podemos utilizar como un ejemplar en entrenamiento, en deporte, entre los diferentes deportes que se utilizan, sea de rodeo, sea de paso fino, sea de estimpeño o sea del western, uno de los deportes más utilizados de estos miembros. El caballo presenta toda una serie de manejos donde se necesita de un entrenador donde él desarrolla y extrae todo su coraje, todo ese brío y toda esa fortaleza, dándole a él toda una tranquilidad y donde se le da la mayor bienestar en cuanto a la alimentación, en cuanto a la infraestructura y en cuanto a todas las áreas donde él pueda desarrollar y fortalecer cada uno de sus músculos y poder fortalecerlo. Teniendo un ejemplar, pudiendo desarrollar todas estas circunstancias, le tenemos que dar todas estas instalaciones y todo un área que es lo que conocemos como los potreros, donde de ellos nace este nombre, donde el ejemplar que nace de un caballo y una yegua viene el potro. Ellos necesitan de ese espacio de potrero, siendo como él, él desarrolla toda esa energía y se fortalece en un área donde ellos también pastorean, donde ellos también. Desarrollan y se observan todos sus pasos, todos sus crecimiento y pueden desarrollar su corporatura. En las instalaciones donde las conocemos las caballerizas o los establos O también se le puede conocer como cuadras para caballos Donde se desarrollan en un pasillo principal, lo más comúnmente conocido Y hacia los lados se ven los diferentes tipos de ejemplares Donde ellos ahí mismo se le dan las instalaciones donde ellos descansan, duermen, se le da la alimentación y se le da la bebida, teniendo así un bebedero y un comedero, y una cama para donde ellos puedan descansar, y una cama donde puedan drenar todas sus heces, todas sus orinas, para así no poder infectarlo a ellos. Estas camas se deben cambiar de acuerdo a las necesidades que ellos realicen, comúnmente es diariamente. Y una vez extraídas todas estas camas, para su mantenimiento se deben incorporar materiales nuevos y chequear que no obtenga algunas instrucciones físicas, algunos eh, instrumentos de hierro o de vidrio que puedan herir al ejemplar. Y así podré dar el confort, la estabilidad a estos animales que para nosotros conforman un buen trabajo. Y así, tanto este mantenimiento de estos ejemplares se le debe dar eh, desinfección a todas las instalaciones con materiales que sean acorde al lugar, que sean de alta eh, toxicidad, es decir, que se permanezcan en el, en el tiempo y que puedan atacar todos los eh, insectos, plagas que puedan perjudicar al animal. Y asimismo las instalaciones, lo que es la abertura sanitaria del techo, la, el mantenimiento a las paredes, el mantenimiento al piso, es de mucho cuidado debido a que estos animales son muy delicados, pueden desarrollar una fuerza de acuerdo al manejo, al cuidado que nosotros tengamos hacia ellos. Entonces, lo que es la desinfectación, desinfección de todas las instalaciones, el cuidado hacia él, el cuidado del caballo, podemos obtener de él, poder extraer su beneficio y dándole un buen entrenador donde puedes traer de él y hacer lo que uno realmente necesita y podemos entrenar darle como una voz de mando, una voz donde él pueda desarrollar y nosotros poder obtener. Así que los caballos en esta oportunidad se nos presenta como miembro y gran amigo para nuestra labor. Le presentamos las caballerizas, los caballos, donde forman parte dentro de la unidad producción como un gran amigo y un gran aliado para nuestra obtención de materiales y con buen desarrollo de las buenas prácticas agrícolas. Los invitamos a la próxima semana y a las entregas que le hacemos por redes sociales a comentar, a compartir en arroba Nos vemos en la próxima entrega. la cápsula agropecuaria importantísima y sobre todo porque nosotros estamos enclavados en una zona altamente productiva y que eh, la ganadería como la caballería han tenido hoy día un repunte importante eh, y la verdad es que estas informaciones de la mano de Jonel que es un especialista en el área agropecuaria es sumamente importante y San Francisco, Franci eh se distingue por sus caballos también, sí. corrida, tienen su club Así de, es. De, de equinos Así es. y tienen muy buenos caballos de paso fino. Se juntan mucho con lo del Ceibo, con Moca, Nagua y otras ciudades, excelentes eh, actividades que hacen, eh, veo a veces que lo hacen con música, Música mexicana. Sí. En fin, tiene, tiene su, su, su. Relacionada. Su distinción. A esta cabalgata las de México. Su, eh, son, eso es exquisito, eso es exquisito. Ver esos caballos eh, de paso fino y ver esos desfiles que se hacen en diferentes ciudades del país, incluyendo San Francisco de Macorís, que tiene muy buenos exponentes, muy buenos clubes. Gracias, Juvenel Silvera. Mira, Fulgen, y amables televidentes, ya nosotros por este día. Hemos eh, cumplido nuestra responsabilidad de llevar comunicación, de hacer este espacio eh, interactivo, democrático. Esperamos que el resto del día les resulte beneficioso y provechoso a todos. De mi parte, Francis Rodríguez, esperando tener su atención mañana, Dios mediante, de 7 a 9 en su programa de mañana. Así es Francis de mi parte, Fulvio Ureña, deseándole un feliz resto de día y que mañana nos veamos nuevamente en nuestra cita en De Mañana.